No compro más con tu es Ando flex, ando rage, la rico nasty Nada de polvo en la cara, solo pasty Sonrisa grande, bien contento como Krusty Carajito armando torre con los Rusty ahora de grande busco money, quiero shanky Pagar la vuelta a los pibes y estar tranqui Llenarme todo el ropero de Nike Y si no me conoce, ¿qué herda vas a ver? Negro al trap de la cabeza hasta los pies Trapeando rudo, yo le mando mi revés tenemos todo, vos pues decime que querés. Tírame al fondo, yo te digo cómo es. Y si me drogo, es para volverte a ver. Bajando rima a diario y vos lo sabés. Odio este sueño donde te abro y no me ves. Dono rima y con decoro otra vez. Yo no decoro, busco oro pa' mis friends. No lo hago por moda, eso no lo entendés. Solo quiero llegar a casa con un Benz. ¿Lo crees? No lo sé, pero tengo el saber. Lo ves, tal vez los veo mover. El sabor que te mueve los pies Que querés llegar tranqui a fin de mes Esta gente no lo entiende y yo sigo vencido Ando buscando money para darle a mis amigos Que me dieron todo cuando yo estaba perdido Ahora pues están por mí, dicen que ando prendido Y yo tirando free como es debido No lo hago por mí, no soy un vendido No la quiero y sí, no soy un bandido Tu peli no la vi, me quedé dormido yo avanzo y te arrincono, tu equipo unos conos. Con mi rima descontrolo, mueven cabeza los monos. No lo hago por el trono, solo lo hago por el oro. Fuerte, imparable, un toro. No rompo cristal lo tomo. Y por si acaso está mi coro, mi cross real es una familia que adoro. Me cansé de todo eso fake, con guachines yo no compro. Ahora le mando play, suena podrido como tronco. Pero el estilo sigue fresh. Ahora rimamos como loco, aunque un guste tal vez vamos aprendiendo poco a poco. Liberando el estrés, relajando un como pez, aunque no traten de loco, todo el día de y armando un origami, la moni palamá, mucho bardo como tal, y el estudio se pudría, había volando mucha rima se quemaba la María, había lugar a la poesía, y con ese sonido me inspiraba, me hacía crear cosas más zarpadas, ya no sabía si hablaba, solo sabía que rapeaba, ladraba y bardeaba, otra base irradiaba, una rima más cantaba, todo era casero, pero ellos grababan, y ahí lo hallaban, el conocimiento que faltaba. Y mataba, le ganaba, la diferencia marcaba Tú eso fue y se basaban Sacamos esta plaga y que se quede guardada Yo tengo una guarida con gente que sí me ama Yo buscan la salida porque ya no sienten nada Se vienen en caída, les devuelven toda la mala Negro Fran, negro en la casa, black mode, shit